Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver en FL Studio unos trucos son básicos pero hay mucha gente que tiene ya un nivel avanzado que no lo conoce y pierde tiempo al no actuar de la forma que yo voy a, a manifestar aquí. Lo que voy a enseñar viene muy bien para el Duster, para el Redby o para cualquier estilo en realidad, pero bueno, se utiliza mucho en Duster. Vamos a verlo con GMS, por ejemplo. Yo tengo el sonido y una nota, me va a valer esta, por ejemplo, y suena así. Pero quiero también añadirle otro sonido que sea diferente, pero que conserve algunos rasgos. Por ejemplo, que, cons que conserve el número de voces, el mismo de tono, el mismo estéreo, el mismo nivel de ruido. Lo que hay que hacer es pulsar sobre el plugin en el Channel Rack con el botón derecho y clonar. Ahora, por ejemplo, voy a poner aquí una nota. Ahora mismo si doy play, obviamente va a sonar igual. Simplemente es el mismo plugin puesto dos veces. Cuando termina uno de sonar, suena el otro. Bueno, para que los dos sonidos guarden el mismo carácter o parecido, voy a conservar el número de bases, pulso el botón derecho del ratón y le doy a iniciar canción con esta posición. Voy a hacer lo mismo con el estéreo, con el detune, con el ruido. Muchas veces viene bien sobre todo con el reverb, entonces voy a hacerlo con el reverb. Este botón sirve para que, se quede, para que el reverb se mantenga. Todos los parámetros relativos al reverb. Esto puede parecer lento, pero más lento es tener que hacerlo manualmente, cada vez que intentemos buscar un preset, porque esto está orientado a eso, a cuando vamos a trabajar con preset. Tenemos un sonido y ahora queremos buscar otro a base de preset. Pues ahora, por mucho que cambie de preset, esos controles se van a mostrar inamovibles. En, en un principio sí, justo cuando cambio sí, pero cuando le voy a dar play, todos los parámetros van a coincidir, los de este plugin, con los del anterior. Fijaros. habéis visto cómo se cambia en cuanto le doy primero hay que darle stop y luego al play no se cambia inmediatamente junto con el preset, pero la verdad que es bastante útil os tenéis que acordar de poner el mismo número en el cut y en el BY, vale poner aquí si este tiene uno el otro también tiene que estar uno si no se van a, acoplando los sonidos y se lía una tremenda ¿Lo entienden? Son dos sonidos diferentes pero conservan rasgos en común. Bien. Eh, ¿Qué pasa si son plugins in externos? Pues nada, hay que hacer un paso adicional que es mover la perilla que queramos conservar fija, mantener el control fijo en una posición y luego ir al multilink, creo que se llama. Pulsamos con el botón derecho y ahí le damos ya. La única diferencia es que al pulsarlo con el botón derecho no tenemos la opción, tenemos que ir aquí después de mover la perilla para que Feli Studio sepa que queremos dejarla fija. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Si no lo sabían, esta forma de trabajar pues ya la saben. Eh, muchas gracias. Un saludo.